Hola, soy Paola Blandón, hago parte del equipo de Subseguros y les pasa que se nos va el día haciendo cosas urgentes y perdemos de vista las cosas importantes. Hoy quiero invitarlos, especialmente a ustedes, intermediarios de seguros, el próximo viernes 27 de marzo a las 8 de la mañana vamos a hacer una charla dirigida a ustedes en donde les vamos a contar sobre la estrategia de las cuatro disciplinas de la ejecución. Es una estrategia implementada por empresas como Google en donde nos propone a todos los gerentes y dueños de negocio que debemos ser conscientes que el día a día se nos va a ir el 80% en cosas urgentes y que si no somos conscientes de las actividades y no tenemos una meta definida, el 20% restante del día se nos va a ir como agua entre las manos sin ser productivo ese espacio de tiempo. Entonces la invitación es a que ustedes se agenden ya, asistan a las 8 de la mañana, va a ser un tiempo corto pero muy productivo para que usted dueño de negocio se dedique a pensar en esa estrategia que va a ser más productivo su equipo de trabajo. Muchas gracias.